referirme a la situación de la caja y al apoyo que debemos de darle ya que yo he sido un beneficiado con un tratamiento de mi enfermedad que ha sido muy crónica muy grave de columna de partos de un montón de enfermedades y la caja ha sido mi salvación de hace dos años para acá he tenido una mejoría increíble enorme de, de, con el tratamiento que me dan que es un tratamiento sinceramente que nadie lo podría comprar. En mi caso, he estado averiguando, es un tratamiento muy muy grande y arronda los 600, 700 mil colones, entonces hay que darle un apoyo porque así como yo, habemos un montón y he mejorado mi calidad de vida, me siento bien y eh, quiero también decir que tengo un amigo que fue beneficiado, le, le hicieron... Una, una operación a corazón abierto que también sin capacidad le cambiaron la válvula órtica y él está en este momento en el hospital en recuperación, eso nosotros la gente pobre de campo no podríamos hacerlo